Gracias, presidente. Gracias. Es mucho lo que se ha escrito y lo que se ha debatido sobre este tema, sobre el sistema autonómico español, sobre nuestro modelo territorial, desde diferentes perspectivas y desde diferentes sensibilidades. Pero, en todo caso, yo creo que a día de hoy podemos establecer algunos elementos comunes. Primero, por un lado, la idea de que el sistema de organización territorial en España es ineficiente y no responde a las necesidades de los diferentes territorios. Como ya explicamos en la moción que se presenta, estas ineficiencias vienen de lejos y se han ido agravando al no obtener propuestas de mejora y de cambio. Por otro lado, el hecho de que la cuestión nacional es un problema de suma importancia y no verlo ni afrontarlo creemos que es un gran error político. La última eh, conferencia de, de presidentes autonómicos que se celebró aquí en el Senado nos muestra esta situación. Por ejemplo, la no asistencia del endacari y del presidente de Cataluña es por lo menos significativo, o las referencias es en ese foro, entre otras cuestiones, a la necesidad y a urgencias, como es la cuestión de la financiación autonómica. Para afrontar o para aportar, mejor dicho, soluciones efectivas sobre nuestro modelo, territorial se necesitan varias cosas. Por un lado, abandonar ciertas ideas que resultan ya caducas y que no aportan soluciones a las cuestiones planteadas. Me refiero, por ejemplo, a la inamovilidad de algunas afirmaciones que viene años haciendo el Partido Popular, eh, ideas que incluso algunos miembros del Gobierno han elevado a la categoría casi de dogma, como es la unidad. Eh, indisoluble de la nación española o el principio fundamental de que la soberanía nacional reside en el conjunto del Estado español. Estos son argumentos que hoy no aportan al debate, sino más bien conducen a, al enfrentamiento y a una disputa estéril. Tampoco el partido del Gobierno se puede atrincherar siempre, siempre detrás del principio de legalidad y rechazar entrar al debate político sobre la legitimidad de determinadas aspiraciones que, aunque no las compartan, son legítimas. Se deben tener en cuenta otros principios y valores constitucionales de igual relevancia, no solo el principio de legalidad. Me refiero fundamentalmente al principio de legitimidad democrática. Por lo tanto, no cualquier respuesta vale. Es imprescindible un nuevo paradigma sobre el que intentar resolver la cuestión nacional, un paradigma que supere la confrontación entre el principio de legalidad y el principio de legitimidad democrática, porque ambos principios deben tenerse en cuenta. Este nuevo paradigma, que ya ha sido planteado, no es una novedad en otros estados como en Canadá o Escocia, exige siempre un diálogo abierto y permanente. Avancemos pues hacia un modelo territorial que refleje la España de hoy, sus necesidades, sus sensibilidades, sus identidades, que refleje, en una palabra, la España plurinacional, que es la real, que es la en la que caben todos y cada uno de los ciudadanas y ciudadanos que componen este país. Lo importante, lo remarco de esta moción es que abramos un debate democrático y participado sobre el modelo territorial y la plurinacionalidad. Avancemos, es lo importante, vuelvo a resaltarlo, hacia una solución democrática basada en el acuerdo. En este sentido, el derecho a decidir es uno de los instrumentos que mejor respeta la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas, si bien conviene dejar claro que, desde nuestra perspectiva, tal derecho tampoco puede consistir únicamente en la celebración de un referéndum para la independencia de un territorio respecto del Estado. El respaldo de un proceso de participación ciudadana y la acción política a la búsqueda de consensos es fundamental. Añadiría, además, que en este proyecto de cambio constitucional eh, habría que hacer hincapié también en ahondar en que nos encontremos con un sistema más democrático y más justo. Queremos más democracia y también queremos respeto y garantía a nuestros derechos. Por lo tanto, ese también sería otro de los planteamientos a eh, llevar a cabo en este proceso de cambio constitucional. Por lo tanto, nosotros apostamos por un modelo de corte plurinacional capaz de ofrecer un sistema verdaderamente democrático, que funde, que funde una nueva convivencia compartida entre los diferentes pueblos y los diferentes territorios del Estado. Seamos audaces, seamos valientes, seamos responsables y apostemos por la construcción de un nuevo marco constitucional que establezca los fundamentos de una sociedad solidaria que respete la plurinacionalidad y los derechos de todas las personas y de todos los territorios, regiones y naciones. Gracias.